¿Has participado en cursos o entrenamientos de dos o tres días? ¿Has leído un estupendo libro técnico? Seguramente han tenido un gran contenido cada uno de ellos. Te pregunto, ¿Has aprovechado al menos el 70% de su contenido? El expositor no tiene tiempo de atender todas las dudas propias de tu negocio y da ejemplos generales, sabiendo que cada participante tiene un negocio distinto al de los demás. Posiblemente recibes tanta información que cuando la aplicas o practicas, ya lo aprendido no está tan fresco y algunos conceptos no quedaron perfectamente claros desde un inicio. Y no aprovechas ese cúmulo de información como tú quisieras y ya no tienes a quien consultar para que te asesore. Imagina, aprovechar el 100% con un asesor que además de explicártelo, lo adapte y aplique exactamente a tu negocio. Genial, ¿verdad? Entre muchos pasos que puedes dar para alcanzar 100% de provecho, el paso principal es tener un asesor, una persona confiable que desee hacerte aprovechar la información con certeza y enseñándote los detalles finos que en grupo es difícil atender. Los ejemplos en los cursos son diferentes al giro de tu negocio. Un asesor que te diga lo adicional que necesitas aprender o comprar sin tratarte de vender. Que junto a tu asesor logres tu meta propuesta. Un asesor que ya haya recorrido el camino que quieres recorrer y mostrarte paso a paso cómo debes hacerlo de manera adecuada, ahorrando tiempo y esfuerzo. Un buen asesor difiere sustancialmente de los consejos del mercado, porque su único interés es que aproveches al 100% lo invertido y no venderte algo más. ¿Qué tal un entrenamiento? Que puedas cursar a tu ritmo y dentro de tu tiempo disponible, pudiendo en todo momento pedir una explicación a detalle y precisión de la información recibida. Todo aprendizaje requiere adaptarse y ajustarse a tu negocio específico. Si recibieras una receta de cocina detallada, ¿sería suficiente para realizarla exactamente? Necesitarías precisar por ejemplo, ¿qué es una pizca de tal ingrediente? Si no influye en los resultados, si una especie es fresca o seca. ¿Cómo determinar la calidad de los ingredientes? Si influye en los tiempos de preparación y cocimiento, estar a nivel del mar o en la montaña. Si no encuentras en tu localidad un ingrediente, ¿por cuál se debe de sustituir? Ideal tener un asesor que con precisión conteste tus preguntas. Revisa, por favor, y estudia la información que te he enviado y no dudes en asesorarte. Para mí es un gusto.